¡Wow! Hola primos, bueno, esta es la Canon EOS M50, hoy haremos una review, es un video muy especial, así que espero lo disfrutes. En honor a la verdad, primero es la caja que ha sido manipulada, pero lo hicimos para estar preparados para poder darles una mejor explicación de lo que ya traje. Cosita. Otra cosita primos por la cual nos gustó mucho es porque eso, ay perdón, ahora, su pantalla es abatible Es decir que si estamos así grabando cualquier videoblog podemos vernos por allí Bueno, vamos ahora con el objetivo que es un 1545. Bueno si no saben mucho de objetivos al igual que yo lo pueden investigar caso contrario lo que quiere decir es que te da una ampliación bastante buena ya lo verán, ya lo verán a diferencia del objetivo Sonic que teníamos eh, que bueno no nos daba tanta amplitud tanto panorama esta referencia en cuanto a los objetivos primos es bastante interesante porque si nos queremos dedicar a esto de youtube pues tenemos que aprender eh, de eso de los tamaños de los diferentes lentes. Mira. Otro detalle bonito que nos llega con nuestra cámara Canon EOS M50, pues es la correa. Me creen si les digo que no podía, no podía ponérsela, entonces vi un tutorial. Por lo tanto, he decidido también hacer un tutorial que lo voy a subir al canal para que tú, si en algún momento compras una cámara y no tienes idea cómo ponerla, pues la pongas. Eh, es la primera vez que voy a usar un cargador de batería así Normalmente lo sabía cargar directamente desde el computador Así que esto también es muy interesante Y si tenemos el cargador de batería ¿Qué es lo siguiente? Exactamente, la batería ¡Pam! Aquí está la batería con su debida protección Vamos a cargarla y bueno, eh, nos quedaría la memoria y, y el cable para cargar la batería Bueno primines, vamos a montar entonces nuestra cámara EOS M50 Y empezaremos a utilizarla La cerramos y está lista. Entonces, Priminis, nos despedimos del móvil y vamos a darle la máxima bienvenida a la gran Canon e 50. Tiempo de bares, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar. Chum, chum. Ah, ah, ah. Por cierto, no les he dicho el precio pues... Pero si tú quieres saber el precio real Y más detalles sobre esta cámara Pues déjenmelo saber en los comentarios Y esperamos hacer un video prontito Ahora sí me voy, chao Bueno Primines esta es la majestuosa plaza de España aquí en la ciudad de Sevilla, en el próximo vídeo vamos a conocer mucho de ella, mucha información y bueno van a ver y admirar su belleza como nosotros los sevillanos y residentes en Sevilla pues lo hacemos, esperen el próximo vídeo, gracias por acompañarnos en esta ocasión y nos vemos pronto, chao.